muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo subirle la calidad a las fotos de whatsapp cuando enviamos una foto de whatsapp vemos que pierde mucha calidad pero cómo podemos subir eso en nuestro whatsapp para que le envíe a un 80% de la calidad de la foto original le damos a configuración le damos donde dice almacenamiento de datos y donde dice media cualidad de subir media posiblemente estén ahí le van a dar en la calidad que ustedes deseen si la quieren menor calidad en el caso mío la dejé en esta parte para que tenga una calidad al menos del 80% de la foto real que yo envío va a consumir más datos pero la calidad tendrá una notable diferencia a la que actualmente whatsapp posee cuando se envían las imágenes espero a todos me gustó youtube hasta la próxima